Muchas gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. Segundo, te agradezco tu tiempo, tu amabilidad y por supuesto el que hayas considerado darnos esta oportunidad para platicar. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Empezamos por tu nombre y asociación que representamos. Yo soy Ari Agami Arrieta y nuestra asociación es TS Alliance of Mexico AC. Ok. Ustedes ¿se dedican a apoyar a qué grupo de pacientes? Pues aproximadamente a 150 pacientes en, en toda la República. Con, eh, regálame el nombre del padecimiento. Es esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa. Ustedes se fundaron hace cuánto tiempo? Eh, la, inició una asociación hace más de 20 años en Mérida, como AMET, Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa. Nosotros hace seis años hicimos esta nueva asociación que se llama TS Alliance of Mexico, donde absorbimos AMET. Okay. Y la intención es hacer una, pues continuar haciendo alianzas en, en distintos estados uh -huh. para, para poder extender más los beneficios a los pacientes de la enfermedad y familiares. Okay. Eh, el eh tiempo en el que ustedes han estado ya trabajando eh, desde que AMET ya era una organización a favor de estos enfermos y luego con lo que ustedes sumaron absorbiéndola, ¿cuál dirías tú que es eh, la parte más importante de su trabajo? Eh, ¿Es regional? ¿Es nacional? ¿Es platícano? <risa> Pues podría decir que es internacional eh, y obviamente pues, nacional, ¿no? Creo que nuestro trabajo lo que ha contribuido más que nada es a esa conectividad que tenemos o ese networking con diferentes especialistas y con diferentes médicos y diferentes asociaciones a nivel internacional. Es por eso que creamos este, esta, esta asociación TS Alliance que nace en Washington, y que mm, México se incorporó eh, a esta alianza internacional en donde eh, somos más de 34 países y que formalmente eh, únicamente ocho países tienen eh, esta alianza formal. O sea, digamos que ya tenemos una alianza firmada con abogados internacionales para tener la alianza eh, internacional. Eh, estos 34 países no han terminado de hacer sus alianzas formales por diferentes cuestiones de, de documentación, ¿no? Eh, y nosotros logramos eh, esto y, y bueno, nos ayuda mucho porque pues, eh, permite que, que tengamos este intercambio de información donde se hace mucha investigación, donde hay fondeos eh, pues de diferentes países hacen investigación y entonces se hace eh, anualmente, veníamos haciendo intercambios de, de, de investigaciones, informaciones juntas con, con familias y esto lo transmitimos a México. Eso es. Regálame una idea general de lo que es la enfermedad que tú representas. Cómo se presenta, cuáles son sus síntomas, fisiología, etcétera. Perdón, no, no, te, no te escuché. Es que no sé por qué eh, se le bajó el volumen. No te pero, puedes. ¿me, me repites la pregunta? Sí. Eh, te voy a, a preguntar, ¿cómo es que podemos distinguir a tu enfermedad? ¿Qué rasgos tiene? Fisiología, sintomatología, etcétera. ¿Cómo podemos descubrir o describir a un enfermo con esclerosis tuberosa? Sí, sí. Eh... Lo, en 1900 hace como cuatro años Ajá. justamente eh, se reunieron médico para precisamente eh, eh, formalizar los criterios de la enfermedad sí. entonces eh, esto en el en el en el 2012 se, se formularon los criterios donde llegaron a siete criterios no uno, uno de las Obviamente son eh, lo que lo, lo, como podemos distinguir de la esclerosis tuberosa, eh, pueden ser eh, los tubérculos que hay en el cerebro, que Ajá. esto pues, puede ser a través de un MRI, y ahí podemos detectar si el niño o el paciente tiene estos tubérculos, que por eso viene la, la enfermedad, de, se llama tu, esclerosis tuberosa, porque la célula es muy similar a, un, a una raíz de un tubérculo. Entonces, eh, estos se pueden presentar en el cerebro, se pueden presentar en el corazón, se pueden presentar en los pulmones, se puede presentar inclusive en, en, en el cuerpo. Entonces, eh, también hay una otro, otro criterio, son los angiofibromas, que son como unos granitos en la cara y en la nariz y, y parecen como si, fueran, como, como si fuera acné, pero no, en realidad no es acné, es, son, se llaman angiofibromas. Eh, también, eh, el 70% de, de, de, de, de los que tienen esclerosis tuberosa presentan eh, eh, este convulsiones eh, desde niños. Eh, eh, ahí, eh, un, un, un, algo muy importante es poder controlar las, las convulsiones en los pacientes que precisamente hay tratamientos que han sido muy exitosos desde edad temprana para poder controlar la, la, la, la epilepsia no también el 60% por ciento de los de, de, de, de los afectados puede tener autismo que esto pues obviamente complica complica todo entonces eh, eh, eh, por eso es tan importante creo que no es la enfermedad bueno no, no es que sea importante pero como, como tiene diferentes eh, especialidades desde un neurólogo desde un nefrólogo un dermatólogo eh, en, en, y, y bueno pues, eh, la parte del autismo en la parte de investigación han sido ha avanzado muchísimo porque en el en 1993 se encontró el el TS1 y el TS2, que son los genes que que, que, que son los que, eh, eh, eh, que tienen, eh, que, que los investigadores lograron definir dónde está el gen. Y esto ha ayudado muchísimo en la investigación y, nos, y en, los, en el padecimiento para que tengamos pues, eh, pues muchos tratamientos exitosos. Y, y, y, y lo que necesitamos en nuestra asociación es poder informar a todos estos nuevos casos que hay tratamientos exitosos para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Eso es. Déjame hacer una pregunta que, por supuesto, es con enorme respeto y consideración para el tema de su trabajo, que es uno muy importante. Yo tuve oportunidad hace algún tiempo, hace años, hace siete años, me parece, de platicar con la gente que trabajaba sobre esclerosis tuberosa en Yucatán. Sí. Eh, y ya me acuerdo que en aquel entonces había una determinada vocación por tratar de ir solucionando estos temas en razón de información al público en general y por supuesto, información precisa a los segmentos que son, digamos, escogidos por esta enfermedad para estar en sus familias. De aquel tiempo para allá, de aquel tiempo para acá, perdón, ha habido trabajo constante de parte de todos ustedes. Ya mismo tú me cuentas que ustedes integraron a una organización internacional, a una alianza internacional. Habiendo de todo el trabajo que han hecho, ¿cuál dirías tú que es el mayor logro que tu asociación ha tenido para con tus pacientes durante Pero, este año? Pues yo podría decir que las dos clínicas que hemos formado en México, Ajá. logramos formar dos clínicas, una, una en Monterrey, Nuevo León, y otra en Yucatán, precisamente, en donde estas clínicas ya se pusieron de acuerdo especialistas para, hacer el tratam para, para dar la atención al, a, al, al paciente. ¿no? Sí. Eh, como es una enfermedad rara, como tú lo sabes, eh, es, es, es muy complicado y como, eh, y como es esclerosis, y el mismo término lo, lo, lo dice, en donde no es en un solo órgano, si no es más de dos órganos los que ataca. Entonces, pues tenemos varios especialistas. A, a algunas familias que no tienen los recursos suficientes, pues imagínate, ver un neurólogo, luego ver un, un cardiólogo, luego ver, pues es muchísimo dinero. Entonces, lo que intentamos es con estas, eh, con estas clínicas que conocen perfectamente eh, estos doctores el padecimiento, pues es mucho más fácil para ellas, ¿no? entonces eh, se logró desde eh, en Yucatán, en Mérida, esta, esta, esta, esta clínica y hace dos años logramos también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también tiene hospital, hacer esta clínica y estamos, se está desarrollando, está creciendo, pero el inicio de estas dos clínicas es vital porque pues por un lado en la parte sur podemos atender a, todos los, a, a, a, a, toda, la, a toda la comunidad y la parte norte, pues, Monterrey, ¿no? Estamos en miras de también hacer una nueva clínica en la Ciudad de México, que también, pues, por, por, el, por, por el número de casos que seguramente hay en México, pues, sería bueno tener también en el centro de la ciudad. Y hemos... Tra eh, obviamente, pues, eh, no ha sido fácil porque, eh, pues, digo... Eh, eh, tener a un especialista a varios especialistas eh, y, y, y no puede ser un hospital privado, pues porque pues es, es complicado no es que no pueda ser, pero pero a lo mejor pues este financieramente no, no, no, es, no es viable entonces pues tenemos que buscar recursos públicos o recursos o, o clínicas que sean eh, sociales ¿no? Um, el uh, Instituto de Salud Mexicano, el IMSS, el ISTE los Institutos de Salud Mexicanos ¿no atienden a los esclerosis tuberosos Sí, sí, sí, sí, el IMSS eh, sabe del padecimiento, de hecho eh, nosotros nos hemos encargado también como parte de la asociación transmitir estos criterios para que pues, en, en, en general en toda la República sepan cómo atenderlos, desgraciadamente eh, yo no culpo a los doctores porque es imposible que los doctores puedan saber de todos los padecimientos existentes, ¿no? entonces a veces... Eh, eh, no, no, tienen, no tienen la información y entonces eh, no saben cómo, por dónde ir, o sea, el, o sea, saben el diagnóstico, pero a lo mejor no conocen cuáles son las, la, la, la, los tratamientos exitosos que, hemos, que nosotros ya tenemos validados y eso es lo que tratamos, que, que, que todos los, el, el IMSS en toda la República en Durango en Zacatecas, pues por lo menos tengan este documento o que tengan esta información para que puedan atender a, a a, al paciente, ¿no? Y, y desgraciadamente, como, como es una enfermedad complicada que también pues puede causar mucha epilepsia, puede causar, eh, eh, eh, pues a lo mejor hay otro, a, hay otro niño que a lo mejor le afecta de otra manera muy distinta. Ahora, el, el problema es que esto es genético. También, también tenemos la parte genética que, que es importantísima porque también tenemos que pues es nuestra labor también dar la información a los que ya tienen, que sepan que esto puede ser heredable, ¿no? En un 50%. Entonces, que por lo menos tengan la información y no sea sorpresa de que tienen otro hijo y que otra vez está con el padecimiento, ¿no? Entonces, por lo menos que tengan la información y si ellos quieren tomar el riesgo, por lo menos que, los, que tomen un riesgo consciente. Y es por eso que es importantísimo hacer eh, el... el pues el awareness de esta, de esta enfermedad en toda la república. Y eso es parte de nuestro trabajo como asociación. Eh, tengo 15 minutos muy buenos grabados de ti. hacemos Tengo 18 minutos grabados de ti. Hacemos otros 10 minutos porque tengo otra a las 12 y media. Vamos a hacer lo más sí, justos es. que se pueda. Eh, Ari, estábamos en el último punto que tiene que ver con estas precisiones de las que estábamos hablando que... Es evidentemente muy importante tener una relación con el, el mundo, con la globalidad. Es muy importante también saber que esa información podemos ponerla a disposición de los pacientes. Es muy importante entender que lo que buscamos es la cura y que cuando existe la cura, lo que buscamos es el acceso a la misma. Porque es una paradoja terrible a ver, saber que hay cura, pero que tú no la puedes tener. De eso se trata lo que tenemos que hacer. De eso se trata la lucha que tenemos que emprender por el gobierno de la República actual. Ese es el tema. Sí, bueno. Eh, pues lo que necesitamos hacer es lo que justo estamos haciendo hoy. Necesitamos eh, colaborar, necesitamos estar cerca todas estas asociaciones para formar un frente y ir sobre so, sobre ellos, ¿no? Ir sobre ellos para tratar de modificar lo que se pueda modificar que a lo mejor no lo vemos nosotros, pero que Esperar a que llegue gente que, que nos haga caso, que entienda, que vea el valor que podemos llegar a dar, ¿no? Como nosotros como instituciones eh, civiles, ¿no? Eh, por el conocimiento que tenemos, por, por los pacientes que tenemos, eh, por las conectividades que podemos llegar a lograr. Entonces, eh, como te comentaba hace algunos minutos, es no dejar de servir, eh, continuar. Eh, yo no voy a, a, a, a, a, a lanzar la, la, la, la toalla, yo yo yo voy a seguir y mi familia y, y como tú dijiste, la gente que aporta seguramente seguirá y estará y esperemos que se unan más cada, cada vez. Y en estos tiempos difíciles lo que creo que hemos aprendido es que seguimos teniendo que estar Juntos colaborar como instituciones, como gente eh, y, y aportar y, y, y, y tratar de darle a la comunidad lo que lo que podamos dar. no Seguro. Eso es creo que, que, que necesitamos hacer eh, en conjunto. Seguro. Y eso vamos a hacer. Nosotros estamos, como siempre, dispuestos a seguir en el frente de batalla trabajando por los temas que nos sea posible trabajar, todos los que nos sea posible, haciendo un esfuerzo que en, eh, en con todos los demás, con ustedes, por ejemplo, no sea mucho menos pesado para que podamos llegar a puerto en donde tengamos los resultados que esperamos. Ari, antes de concluir esta charla, quisiera preguntarte, querido amigo, ¿qué no te pregunté que a ti te hubiera gustado contestarme y extenderlo al público que nos escucha y nos ve? Bueno, eh, no sé, me gustaría comentar un poco más de, de lo que hemos logrado. ¿no? Eh, eh, eh, creo que eh, lo que nos puede llegar a servir a todas las instituciones es esta conectividad que, eh, que tenemos eh, a nivel internacional y que eh, hemos logrado de, en estos años. Creo que México ha sido un, un buen país representando a nuestro país, o sea, eh, la gente que hemos, eh, eh, que hemos hecho, que, que nos han volteado a ver como somos una asociación, no en recursos, este David, en ideas, en, en, en lo, que, lo, que, lo que hemos construido, han volteado a vernos internacionalmente. Eh, Israel, eh, Inglaterra, o sea, sí hemos sobresalido como, como grupo, como, como, como TS Alliance of Mexico, en simplemente, por ejemplo, logramos una car caracterización de, de, de, de lo que es la enfermedad en cuanto a, a MTOR, por ejemplo, que es esta enzima que, que, que, que hace que necesitamos inhibirla, y, y caracterizamos con, con, con, con muñecos, con, con una, una caricatura, eso les encantó, eso vino de Ideas de México. Entonces, hemos logrado, hemos, pues, pues digo, dos, dos clínicas en tan poco tiempo que, que es complicado, tú lo sabes, ¿no? Poner a, gente, a tanta gente de acuerdo, no es que ya la logramos, pero ya lo empezamos, o sea, eso se tiene que empezar a construir, eh, la, el intercambio, por ejemplo, en el intercambio logramos llevar a un genetista precisamente, una chava que se está que se graduó, que tiene 26, 28 años, la llevamos a Cincinnati, que estuvo en prácticas profesionales seis meses, eh, con recursos también de, de, de la asociación, para que aprendiera en, dentro de una clínica del número uno en Cincinnati, que son los especialistas que están en investigación, que han sacado patentes de, de, de, de medicinas precisamente con Novartis, a que se empape de todo lo que, lo que puede llegar a conocer, entonces también esa parte de, de intercambio internacional y, y, y, y en verdad los doctores sorprendidos de, de, de la capacidad de los mexicanos, David, o sea, tenemos mucho, o sea, tenemos muchas, muchas, muchas cualidades como mexicanos que, que nos podemos poner a la par de cualquier de, de cualquier eh, ser internacional, ¿no? Sin Entonces, duda. simplemente es pues tratar de atar todos estos cabos que tenemos para poder seguir, y, y, y lo tenemos. Tenemos, lo, o sea, desgraciadamente no tenemos recursos, tenemos muchas fallas, muchísimas, pero al revés, también tenemos muchas... Mucho talento que necesitamos que los que lo sepan los demás, ¿no? Y, y, y, y, y nada más es eso. Por ejemplo, un caso que, que me acuerdo de Finlandia, dicen, es que tenemos recursos nosotros como asociación de esclerosis tuberosa que lo tenemos que aplicar a, enferme, a, a, a pacientes que tienen esclerosis y ellos no tienen el universo, David. O sea, es, mientras que nosotros aquí tenemos muchos pacientes, ¿no? Ellos tienen el recurso y no lo pueden ejercer porque no tienen los, el número de pacientes. Entonces, cuando puedes tú juntar esas estas necesidades es cuando vamos a seguir creciendo. Entonces, este no, no, vamos a, eh, no, no nos vamos a detener, vamos a seguir con lo que podemos y, y, y te digo, tratar de acercar a estas personas que como tú bien dices que no son el lastre, mantener a los que siguen, el lastre se va a ir, y tratar de juntar a gente que, que, que nos ayude y que contribuya. ¿no? Eso, es, eso, es, eso yo creo que... Y eh, no sé si, si, si quieras que agregue algo más, David. No sé, ¿te a mí falta me ha parecido, algo? A mí me ha parecido muy rica la exposición de motivos que hemos, eh, yo, compartido. Eh, más bien, tú me has compartido y yo he escuchado. Me parece que ha sido lo suficientemente robusta como para ponerla a disposición de quien la va a escuchar. Y la va a ver. Yo te quiero agradecer tu tiempo, amabilidad, generosidad, pero sobre todo la comprensión por los temas de, espérate, ya se, ya se paró, espérate, ya regresó. Yo te agradezco mucho eso. Estoy seguro de lo que tú dijiste hace un momento, hace unos días, hace unos, unos días, una persona me dijo, si tú volvieras a nacer, ¿te gustaría tener la circunstancia que tienes y vivir donde vives? Y dije, yo no cambio a México por nada. México es mucho más importante que todos los problemas que podamos tener. Es un país increíblemente poderoso. Tenemos problemas con los hombres que lo conducen, pero el país es una chingonería, es el mejor país del mundo. Y también volvería a tener a mis hijos porque los amo con todo mi corazón. Si hubiera una fila de 7 mil millones de niños, yo volvería a escoger a los mismos que tengo ahora mismo, entre esos 7 mil millones de niños. Estoy seguro que tú también. Yo te agradezco claro. todo, Ari, sobre todo la comprensión de estos temas. Y por último, Ari, después de esta conversación que ha sido muy agradable y robusta, Quiero agregar algo muy rápido, nada por más favor. Eh, eh, quiero que sepas que nosotros estamos en un, eh, aquí en Cancún, sí. eh, estamos desarrollando un centro comunitario de Cancún, en donde nuestra intención es tratar de hacer distintos eventos, no nada más de la asociación, sino una, un, un, un ejercicio comunitario, en donde también la idea es hacer misiones, eh, traer gente como brigadas de médicas, y obviamente dentro de esto, eh, una vez al año, etcétera, traer médicos que ya lo hemos hecho desde, desde años anteriores y que hagan consultas gratis y, y, y, y traer estos especialistas que muchas veces es, es, es este es difícil que esta, esta gente pueda tener interacción con ellos y que son, David, unos doctores con todo el corazón que no te puedes imaginar que lo hacen por servir. Y como te decía antes, yo no sabía que existía esa gente, sí existe. Ellos no buscan, no, no buscan ganar dinero, ellos buscan tratar de que sus conocimientos lo puedan tener la gente que lo necesita y esta gente vulnerable que necesitamos atender tú y yo y ya los lo demás. Creo. Ya lo creo. Eso está, por demás, eh, muy, muy bueno como para que se lleve a cabo y además Estoy cierto que va a ser un gran apoyo para la comunidad. Muchas gracias, Ari, por todo lo que nos expresaste, por todo lo que nos compartiste, por la riqueza de tus comentarios. Te agradezco mucho. Por último, quiero hacerte una pregunta que no tiene que ver con todo lo que estamos hablando, sino es una curiosidad personal. Cuando tú eras niño, veías las caricaturas. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Un gato y su pandilla. Con esa sonrisa que se dibujó en tu rostro al recordar a Cucho, Benito, Panza de Móstenes y Espanto. Quédate toda la vida, porque si agregas a tus esfuerzos una sonrisa amable, siempre vas a tener resultados que van a ser poderosamente efectivos para tu grupo. Muchas gracias Ari por todo, pero sobre todo por tu comprensión. No, muchas gracias a ti David, gracias por, este, por, por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Esta entrevista va a estar junto con otras setenta y tantas puesta a disposición de las autoridades en una sinapsis muy especial para que sepan ellos nuestras necesidades, nuestros deseos, la forma en que queremos solucionarlo y, por supuesto, que estamos dispuestos a seguir trabajando por ellos todo el tiempo que sea necesario hasta que se agote la última gota de sangre en nuestra torrente sanguínea. Muchas gracias, Ari. Gracias a ti. Saludos. Gracias, amigo. Te, te corto en cinco segundos. Gracias. Gracias amigo. Luego. Gracias amigo, un abrazo para tu familia. Igualmente allá a todos.